Siendo las 14.15 del 16, lunes 16 de noviembre de 2020, damos por inicio la, la sesión ordinaria del Consejo Directivo con la presidencia de la señora decana Mariela Parisi. En primer lugar ponemos a consideración el acta de la sesión anterior, no sé si hay alguna objeción y si no... Bueno, no sé si hay alguna consideración. Sería. La ponemos en consideración entonces al acta y resulta aprobada. Perfecto. Pasamos uh -huh. a los temas del orden del día. Antes tenemos oh, eh, algunos eh, temas para tratar sobre tabla, algunos pedidos. al final eso? ¿O van antes? ¿Cómo? ¿Los temas sobre tabla no se tratan al, al final del orden del día? Sí, al, al final del orden del día, pero los, los, los incorporamos ahora. Ah, pero yo creo que todos dijeron que sí, que se incorporaron ¿No? ahí en el WhatsApp. Eh, sí, Jorge. Ver, un, un tema pedido por la, la bancada estudiantil. No sé si lo quieren reiterar, Laureano o Oriana. Sí, es en realidad eh, uno de los proyectos que habíamos presentado, que le hablamos a Jorge para ver si lo podíamos tratar hoy, que es el de extensión de condiciones, eh, porque, de, o sea, para que, no, para que den las fechas, porque la próxima sesión que tendríamos sería el 7 de diciembre, y las inscripciones a los exámenes son entre el 28 y el 2, para que haya una resolución de ese tema, se vote por, por positivo o por negativo, pero para que haya una resolución de ese tema y los estudiantes sepan si van a extenderse las condiciones o no van a extenderse las condiciones antes de inscribirse a los exámenes, porque se vencen muchas materias ahora en diciembre, todas de hecho, porque se extendieron hasta esta mesa las materias a principio de la pandemia. Por eso es que pedíamos eso. Bien, y ese, ese tratamiento, el tratamiento de ese expediente, que es el, el 2340-54, eh, arrastra el otro presentado por Franja Morada, que es el 2442-78, que trata sobre el mismo tema. O sea, vamos a tratar los dos juntos. Eso sería la única. Ah, porque el de Franja pide un turno más, que sería el que dice Lauriano. ¿Cómo? ¿Cómo? A los efectos, el beneficio sería el mismo. A los efectos, el beneficio sería el mismo, un turno más. Sí, sí, parece. sí. Lo que pasa es que tienen Con distintas que relaciones tienen. y son dos expedientes, por eso los tratamos en forma conjunta. Bien, correcto. Bueno, y el segundo tema que yo propongo este, tratar sobre tablas, que bien podría ser este, resuelto a través de una resolución de canal a referéndum, pero prefiero que lo podamos eh, ya aprobar eh, con anterioridad, sobre todo viendo lo, las pocas sesiones y el poco tiempo que tenemos. Es el caso de eh, la consolidación del fortalecimiento de los docentes de los ocho cargos que fueron eh, adjudicados en la paritaria docente, en, el, en la paritaria 27, y, el, y a través de la resolución rectoral eh, 3033 del 2019, que fue ratificada por la resolución de este consejo, eh, la 76-2020. Esos cargos... Eh, que eran para fortalecer, recuerdan, este, los docentes que tenían, eran, estaban ad honorem o eran docentes simples, eh, se les otorgó a cada facultad, eh, se designó un, un, un número de docentes que estaban en esta condición, y esa designación vence el día eh, 20 de diciembre. Es 20 o 4 de diciembre. 4 de diciembre. Con lo, con lo cual, vence? Eh, ¿cómo? Vence? Lo que vence es la designación eh, formal de esos cargos. Lo que nos han avisado que eso queda consolidado en el presupuesto, entonces lo que tenemos que hacer es una nueva designación. Eh, exactamente lo mismo, en exactamente los mismos cargos, ¿no es cierto? los mismos docentes que de hecho están designados y están este, con ese fortalecimiento. Entonces lo que yo propongo ahí es que se pueda este, reconvertir los cargos eh, iniciales que tienen, simples, en semidedicados. Para que en vez de estar cobrando un cargo simple y un cargo simple, directamente tengan el cargo semidedicado, que fue el cargo fortalecido inicialmente. Son los mismos puntos... Claro, son los mismos puntos que están siendo ejecutados, digamos. O sea, sumado dos simples te da un semi. Claro, sumado dos simples te da un semi. Porque yo me acuerdo que dos semi no te da un exclusivo, te da un poquito más que un exclusivo. Por eso no sé cómo lo... Sí, eso de todas maneras, lo, eso lo resuelve el presupuesto y... no. Digámoslo, la, la, la letra fina, digamos, de eso. Lo que tenemos es la aprobación desde el, eh, lo, lo que es paritaria y sobre todo desde, desde la SGI, la Secretaría de, de Gestión Institucional, que eso va a estar consolidado en el presupuesto de la facultad. Entonces lo que tenemos que hacer es, es justamente accionar para que este, estos docentes queden, este, de alguna manera, con su cargo consolidado y no de manera transitoria como era hasta ahora. Bueno, esos son los dos temas que estarían para tratar sobre tablas. Si tienen, no tienen objeción, los podemos tratar luego de los temas que están en el orden del día. Sí, de acuerdo. Muy Sí, de acuerdo. Perfecto. Vamos entonces con, lo, con los temas, los asuntos a tratar: expediente con despacho de comisión. El primer expediente es el 2020 2271 74 por el cual la Magistra Claudia Ortiz y la Licenciada Eber Ramelo elevan el proyecto de régimen de enseñanza y cursado para carreras de pregrado, opción pedagógica a distancia. El HCD reunido en comisión valora que la propuesta permite establecer todas las condiciones académicas necesarias para el cursado de las tecnicaturas universitarias, a distancia, en el marco del proceso de acreditación de los nuevos planes de estudio, y sugiere aprobar el proyecto de régimen de enseñanza y cursado para carrera de pregrado, opción pedagógica a distancia, se aprueba con las modificaciones de reacción surgidas en el debate en comisión, en los artículos 31, inciso 5 y artículo 51. Firman el despacho de Paoli, Marta Pereira, Masioni, Nasif, Alaniz, Castillo, Alonso, Loyola, Carrizo, Staufer, Pizarro y Diego Moreira. Bueno, se pone en consideración entonces el expediente 22.7.174 del 2020 y si no hay ninguna observación, se da por aprobado. Tenemos el expediente, el expediente en segundo orden, el 23.15.34, leo solamente el número distintivo, por el cual la doctora... Miriam Batedaga eleva el calendario académico de la licenciatura en Comunicación Social, el profesorado universitario en Comunicación Social y las tecnicaturas a distancia que se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Comunicación correspondiente al año lectivo 2021. En el mismo solicita que el HCD emita opinión sobre los asuetos dispuestos por la resolución rectora de 408 del 15, y el trabajador docente universitario, y la resolución del Honorable Consejo Superior 364 del 16, asueto académico. El HCD, reunido en comisión, sugiere aprobar el calendario académico 2021 y adherir en todos sus términos a la resolución rectoral 408 del 2015 y a la resolución del HCS 364 del 2016. Y un despacho de Paoli, Masioni, Alanis, Moya, Reynoso, López, Loyola, Nacís Castillo, Carrillo Stauffer, Marta Pereira, Pizarro, Alonso y Diego Moreira. Bueno, entonces se pone en consideración el expediente 231534 del 2020. Si no hay observaciones, se da por aprobado. En tercer lugar, el expediente 6727, iniciado por la doctora Laura y en el que se solicita la realización de un concurso abierto a antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesora ayudante B, código 121, en la asignatura políticas de comunicación. ...y Cultura de la Licenciatura en Comunicación Social. Llamado concurso aprobado por la resolución de la HCD 56 del 20. El Honorable Consejo, constituido en comisión, sugiere aprobar la siguiente propuesta de integración del tribunal. Miembros docentes titulares, Laura Macioni Ana Graciela Lepstein, Virginia Armando. Miembros docentes suplentes, Graciela Edith Ney, Tatiana Marcela Rodríguez Castaño, Ana Lucía Luisa Silimbini Miembros veedores egresados, titular Luciana Delicuadri, suplente Ángel Sebastián Ramia, miembros veedores estudiantiles, titular Mariano Maciel Oliva y suplente María Celeste Camacho. Camacho. firma el despacho de Paoli, Alanís, Moya, Alonso, Castillo, Reynoso, Carrizo Staufer, Moreira, Pizarro y Loyola. Bueno, se pone entonces en consideración el expediente 6727-2020, y si no hay ninguna observación, resulta aprobado. Bien. Vamos con las resoluciones de canales de referéndum. Tenemos tres similares. La primera es la resolución 533 del 20, por el cual se avala la solicitud de percepción de incentivo para docentes e investigadores con dedicación exclusiva efectuada por la doctora María Belén Espos Dalmazo, profesora asistente de dedicación simple en la asignatura semiótica e investigadora adjunta del CONICET, categoría 3, en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnología, IESETS, unidad ejecutora del CONICET UNC, por el periodo comprendido entre el 01, el 1 de abril del 2019, hasta el 31 de marzo del 2022. Bueno, se pone en consideración el aval para el incentivo docente en la resolución de canal. 533-2020. Si no hay observaciones, resulta aprobado. Bien. La resolución del canal 534-20: del 20, el avar de solicitud, avalar la solicitud de percepción en incentivo para docente investigadora con dedicación exclusiva, efectuada por la doctora María Eugenia Boito, profesora titular con dedicación simple en el seminario Cultura Popular y Cultura masiva de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e investigadora independiente en el CONICET, en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnología, IESET, Unidad Ejecutora del CONICET y de la FCC, UNC, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de marzo del 2022. Se pone en consideración entonces la resolución de canal 534 barra 20, y si no existe ningún tipo de observación, resulta aprobado. Bien, la resolución de canal 535 del 20, avalar la solicitud de percepción de incentivos para docentes e investigadores con dedicación exclusiva, efectuada por la doctora Corina Echavarría. Profesora adjunta con dedicación simple en la Cátedra Política y Comunicación A de la Facultad de Ciencia de la Comunicación e Investigadora Categoría 1 en el Instituto de Estudios sobre Comunicación, Expresión y Tecnologías. Unidad ejecutora del CONICET UNC por el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2019 y hasta el 31 de marzo del 2022. Se pone en consideración la resolución de Canal 535-2020 y si no existen observaciones resulta aprobada. Bueno, vamos a las rectificaciones, resoluciones de rectificaciones. Expediente 54.560, por el cual se solicita el llamado concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de educación semi-exclusiva en la asignatura taller de lenguaje 2 y producción radiofónica de la licenciatura en comunicación social. Causante Nidia Batedaga. Rectificar la resolución del consejo directivo 5 del 20, donde dice María Beatriz Pereira Quinteros, FCC-UNC, debe decir, Marta Beatriz Pereira Quinteros, FCC-UNC. Se pone en consideración la rectificación. ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Debiera explicitarse, debiera explicitarse el área? Eh, está explicitada creo que en la resolución, no recuerdo bien, pero creo que está explicitada en la resolución. Estas son rectificaciones por algún error que hubo en un... Dice, sí, sí, dice María sí, claro. en lugar de Marta, pero el punto sí. es eh, la, la necesidad de, de, de que quede explicitada el área eh, por una cuestión que es lógica, las, las dos áreas tienen los mismos cargos. Claro. Comprobar sí, eso, bien. digamos, no sé pues, si incluirlo acá y rectificar o... De, o corroborar que efectivamente en la resolución, como dice Jorge eh, lo diga, eso nada más Bien. Perfecto, ahí lo noté y lo veo con, con la compañera de concurso Bueno, ponemos en consideración esta rectificación del de expediente 54.560 barra 2019 si no hay observaciones más que la señalada por la doctora Pereira que fue consignada resulta aprobado. Bien, el expediente 54 563 del 19 solicita el llamado concurso antecedente y oposición para cubrir un cargo de profesor asociado de educación semi-inclusiva en la asignatura taller de lenguaje 2 y producción radiofónica de la licenciatura en comunicación social, causante Nidia Batedaga. La resolución del HCD la 6 del 20 donde dice María Beatriz Pereira Quinteros. Debe decir Marta Beatriz Pereira Quinteros. En igual eh, en sentido, igual. ponemos en consideración el expediente 54563-2019. Si no hay observaciones, resulta aprobada la rectificación. Expediente 57496-19, mediante el cual se solicita... Se solicita el llamado concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva en la asignatura Redacción Periodística 1 de la Licenciatura en Comunicación Social causante Nidia Batedaga. Rectificar la resolución 7 del 20, donde dice Gustavo Daniel Urenda, debe decir Gustavo Daniel Urenda, perdón, Gustavo Daniel Urenda, FCC UNC, debe decir Gustavo Daniel Urenda, Universidad Nacional de La Rioja y donde dice, Adrián Jesús Romero, UVM, UNC, debe decir, Adrián Jesús Romero, UNB, Universidad Nacional de Villa María, UNC. Bien, se pone entonces en consideración la resolución 07 del 20 del expediente 57496-2019. Si no hay eh, observaciones, resulta aprobado. Bien. El expediente 57.508 del 19 en el que se solicita la realización de un concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor titular de dedicación semi-exclusiva en la asignatura teorías sociológicas 1 en la licenciatura en comunicación social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, causante Magíster Laura Vargas. Rectificar la resolución 54 donde dice Marcelo D'Amico UBA debe decir Carlos Marcelo D'Amico Uner. Se pone en consideración entonces la rectificación de la resolución 54 20 del expediente 57 58 2019, si no hay observaciones resulta aprobado. Y el último expediente, el 45 47 20, en el que se autoriza la adecuación de dedicación solicitada por la doctora María Magdalena Doyle, en su cargo de profesor asistente de educación semi-inclusivo en la asignatura antropología sociocultural a un cargo de profesor asistente de educación simple interino Rectificar la resolución 49 del 20 en el visto donde dice y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir y hasta el 30 de junio de, del 2020. Se pone en consideración entonces la resolución 49 del 20 contenida en el expediente 4547-2020, si no hay observaciones, resulta aprobada. Bien. Y acá viene la, la declaración del HCD respecto a un año de la muerte de Sebastián Moro, que ya lo había adelantado por chat en varios consulados. Aceptaban. O sea que ponemos a consideración esa declaración del honorable Consejo directivo. Bueno, ponemos a, a consideración entonces la, la declaración del directivo. Si no hay observaciones, resulta aprobada por unanimidad. Bien. Quiero aclarar Vamos que la que misma suena. fue, disculpe, la misma fue leída, me informó Alexis, en el, justamente en, en la jornada que hubo ayer con respecto al, al primer aniversario del, de, del asesinato del periodista Moro, eh, y bueno, y, y hago extensivo el agradecimiento de Alexis por la celeridad con que se trabajó para que él pueda leer esta, esta declaración que eh, tiene peso en, en estas circunstancias de, de injusticia como la que este, se estaba presentando el día domingo en la jornada. Eso nada más. Bien. Vamos a los dos temas de tratamiento sobre tablas. El expediente 234054, iniciado por Arcilla bisagra y el que arrastra al 244278, eh, causante Franja Morada. Los dos hablan sobre la solicitud de extender las condiciones de regularidad y, prom y, y promociones. No sé si quieren... Argumentar bueno, algo, o... ahí lo que podemos decir es de que se consultó, porque ya, ya hicimos esto, eh, la prórroga de, de regularidades y promociones a raíz de la situación de ASPO y de la pandemia, eh, y no habría ningún problema en extender esto a diciembre de 2021. Es decir, prorrogar regularidades y promociones hasta fines del año que viene. Entonces quienes puedan este, tener vencidas sus promociones o regularidades durante febrero, marzo, junio, ¿verdad? no van a, a, van a poder este, apelar a este beneficio de la extensión de la promoción y de la regularidad. No habría problema con ello. Y luego veremos qué pasa el año que viene, ojalá que ya estemos un poco mejor en las situaciones, ¿no? De, de al menos de, de no tener que recurrir a estas, a estas este, medidas de excepción. Sí, tal cual. Mariela. Hola a todos, no les saludé. O sea, a eso le agrego primero que nada celebrarlo, porque verdaderamente es una demanda estudiantil y, y es una preocupación sobre todo por la, todos los llamados que que no pudieron concretarse para rendir a lo largo del año, que se perdieron varias instancias de evaluación, y nada por eso nos pareció un proyecto importante de aprobar, y la fecha de diciembre de 2021 es como para tener un margen de, de que se extiendan hasta esa fecha también, porque como estaban organizados los cronogramas de rendida de los estudiantes, quizás si hubiera habido, no sé, las mesas que correspondían en el año, la las fechas que tenía pensada cada estudiante para rendir, eh, habrían sido otras seguramente. Eh, de todos modos, obviamente que ojalá, ojalá esta situación pueda resolverse antes y podamos rendir eh, con normalidad y con los plazos que corresponden y los llamados que corresponden a cada año lo antes posible. Pero bueno, que al menos tengamos esto como una seguridad para que ya, a partir de la próxima mesa, que, que ya se nos viene encima, eh, que los estudiantes puedan contar con esa claridad de que, bueno, saben que sus condiciones se mantienen a lo largo del año que viene y que van a poder organizar su rendida en esos términos y que sus regularidades y sus promociones no se pierden. Así que de verdad lo celebramos, que lo probemos Perfecto. Sí, además teniendo en cuenta el sistema de correlatividad es tan, tan rígido y clausurado que tenemos, es eh, el, el tema de las regularidades también este, sufre mucho con esta posibilidad o imposibilidad que a veces tienen... Los, las estudiantes de rendir, porque están ajustadas a, a estas correlatividades tan rígidas, ¿no? Y, y quedan este, condicionales, condicionales, condicionales, aunque tengan la materia aprobada o promocionada, pero en una cuestión bastante poco este, clara, ¿no? Entonces, bueno, creo que también esta es una manera hasta que podamos este, modificar nuestro plan de estudio y por tanto es, ese, ese tipo de, de correlatividades tan cerradas y rígidas este, al menos poder ir paliando la situación, sobre todo en esta situación Solo ¿no? que te, tenía una duda que era si digamos la extensión que se realizaría hasta diciembre de 2021 sería solamente para las, para las condiciones que se estarían venciendo en el término del año que viene, ¿sería así? Sí, sí. así es Claro, porque es lo que por ahí lo que planteábamos desde, desde esa franja era, justamente por esta cuestión de las correlatividades, que este, las materias que por ahí se te pueden ir venciendo antes, eh, bueno, están extendidas, pero después la, la correlativa digamos, no la puedes rendir porque al haber menos mesas tenés menos posibilidades de alguna manera, por decirlo, no sé, eh, se me viene a la cabeza teorías sociológicas 2 y, y un estudiante que ya cursó teorías de la comunicación 1 y 2 eh, tiene que rendir primero socio 2, capaz que se le cae la regularidad de esa, bueno, está extendida, pero en ese tiempo que se extendió socio 2, capaz que, capaz que se juntan eh, teorías de la comunicación 1 y 2 y, y bueno, y capaz que se le terminan cayendo esas, esas condiciones. Por eso, digamos, como que lo, lo que se planteaba, eh, por lo menos de nuestra posición, era que se extiendan, y, y habíamos puesto cuatro turnos pensando en los cuatro turnos que no se pudieron dar de manera, eh, de manera normal este año, obviamente por la cuestión de la virtualidad, eh, en todas las condiciones, eh, cosa de que justamente por correlatividad no vaya pasando que este, se extiende la materia y termina o terminan extendiéndose dos que son correlativas y capaz que terminan el mismo turno, capaz que terminan el, en diciembre del 21, se juntaron dos que son correlativas, entonces la otra va a quedar libre porque inevitable, digamos. Eh, por eso es como que lo habíamos planteado en esos términos. Después vimos también, tuvimos conocimiento del calendario académico que está sujeto a modificaciones, ojalá tengamos más mesas de exámenes, obviamente, eh, y, y bueno, por eso, digamos, era el, era el, el planteo de todas las condiciones eh, y de, de todos y todas las estudiantes. Sí, yo lo que creo que también una solución intermedia ahí, que yo en algún momento lo planteé, no, no en este ámbito, sino en el ámbito de la gestión académica, es este, establecer un turno intermedio antes de los turnos, del turno abierto en el que pueden rendir los alumnos con todas las condiciones, un turno acotado de uno o dos días donde los profesores puedan subir las notas de los condicionales, promocionales o quienes tienen... Este, que quizás ya eh, están en condiciones de, de poder este, aplicar, de poder... De, de que les puedan subir la nota de la materia, porque rindieron en otro momento la, la correlativa, pero que si no se hace antes, les va a trabar a la hora de rendir en el turno todas las otras. A mí me parece porque, en el, o sea, ¿qué sucede? La realidad es que eh, la maquinaria que se pone en funcionamiento para poder eh, establecer una fecha de examen para que rinda todo el mundo, en todas las condiciones, inclusive libres, ¿no? Eh, en una licenciatura que no está hecha para el cursado este, a distancia ni, ni no presencial, sino que tenemos este, todo, todos los mecanismos están ajustados para una modalidad que no estamos llevando adelante ahora por, por, por la situación. Entonces, es muy engorroso que eso mismo pueda replicarse como lo hacemos generalmente teniendo un turno en noviembre, otro en diciembre, un turno en, en junio, otro en julio, entonces por eso se nos ha ido, de alguna manera, ralentizando todo el, esta, el engranaje. Sin embargo, quiero que, que digamos pongamos en valor también el gran esfuerzo de nuestra comunidad académica, de los no docentes, de los docentes, de, de todos los quienes están de alguna manera también este, ayudando y apoyando, en, en, en la toma de exámenes y evaluaciones finales, que somos una de las pocas unidades académicas de las ciencias sociales que han tomado exámenes finales durante todo el año. Porque no ha ocurrido, recién en, en, sabemos que hay otras unidades académicas, este, artes, sociales, que recién en febrero estuvieron tomando examen por primera vez en el 2020, digamos, posterior a la pandemia. Entonces a nosotros nos ha llevado un, un esfuerzo enorme institucional de parte de todos los miembros que componemos esta comunidad. Entonces, por supuesto que estamos en una situación excepcional y no podemos replicar exactamente, no es cierto, las mismas condiciones que tenemos en la presencialidad. En eso estamos un pasito adelante, inclusive de muchas de las, de las, de las, de las sociales y humanas, y de, la, y de las que no tenemos, digamos, los recursos, lo, la, la gran cantidad de recursos como tienen a lo mejor otras, otras este, facultades, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero sí creo que eh, podemos, este, en el sentido que decías, Nicolás, este, ver algunas este, alternativas, como esta, eh, que no requieren poner en funcionamiento todas las aulas con los exámenes sincrónicos y todo lo que se está haciendo en este momento, pero que sí, con uno o dos días, que los docentes puedan subir las notas que tienen guardadas de los alumnos, ¿no? quizás desde, desde junio, desde julio, desde los que terminaron en el primer cuatrimestre, eh, bueno, eso hubiese sido para mí lo óptimo, lo óptimo creo que, que, que es algo que había también que, que aconsejarlo desde, desde el directivo, ¿no? Para que se tome en cuenta. Me parece que sería una, una salida este, intermedia, ¿no? Un, un, un parche, digamos, pero bueno. Este, que de alguna manera mejoraría un poco, que no se, no se forme este embudo, me parece. No sé ustedes qué opinan. Sí, totalmente. Eh, totalmente, totalmente. Y bueno, para aportar también a lo que, bueno, dijeron Ori, también lo que dijo Nico de, de la importancia de que se apruebe esta extensión. Eh, también es muy importante, no solo por las mesas que se perdieron, sino por todos los compañeros que no tienen forma de acceder a una computadora o internet, que hayan existido mesas o no hayan existido mesas, no han podido rendir exámenes en todo el año, entonces también ese es un poco el espíritu del proyecto también, de que se extienda un año entero, que en realidad justo coincide con un año, pero también nosotros sacamos la cuenta de cuántas mesas sucedieron en pandemia para poder restituirlas, eh, y que esos compañeros tengan la oportunidad de poder rendir la mesa que por falta de accesibilidad no han podido rendir. Y la pregunta que tenía era si también estaban de acuerdo en que se apruebe el punto del proyecto que estipula que si se pierden más mesas de ahora en adelante se empiecen a, a, a extender también. Creo que es el punto 2 del proyecto, el artículo 2. Mira lo que lo que consulté con, tanto con el área académica como con legales es que lo que podíamos hacer era prorrogar. Yo les voy a compartir ahora un, una suerte de despacho, de, de despacho respecto de este punto y lo otro lo iríamos viendo en el transcurso del año próximo porque no sabemos cómo se va a comportar y no podemos tener tanta eh, poner tantas cosas variables tantas variables sueltas. O sea, lo mismo que con respecto a lo que decía Nicolás, o sea, vimos la, la alternativa de los cuatro turnos, pero queda muy, muy suelto, entonces la, la realidad es que lo que se pone es una fecha cierta y no una fecha incierta, por eso el 31 de diciembre del, del 2021, y después se va viendo la marcha, porque tenemos muchas incertidumbres respecto a cómo se va a comportar el año, cómo va a ser el desarrollo del año académico próximo. Yo les comparto cómo quedaría la redacción de la resolución, y tomamos en cuenta todas las consideraciones. Bien, genial, por... No sé si lo ven ahí, se los leo. Visto los dos expedientes en tratamiento, iniciados por las bancadas estudiantiles de Arcilla, La Bisagra y Franja Morar, respectivamente, elevan proyectos de extensión de condiciones de regularidad y promociones con el objetivo de garantizar condiciones para el cursado de los estudiantes que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y que por la misma se alteró el calendario académico que por resolución de canal se extendieron las condiciones de regularidad y promoción hasta el 31 de diciembre del 2020. El honorable Consejo Directivo reunido en comisión sugiere disponer la prórroga de las regularidades y promociones vigentes que pudiesen vencerse durante las medidas de excepción dispuestas por resolución HCD 87 del 20 hasta el 31 de diciembre del 2021 en las asignaturas de pregrado, grado y posgrado correspondientes a las carreras que se dictan en esta facultad. Esa resolución que hago referencia es la que ratifica la 2.46, que los dos proyectos la toman, que la 2.46 del 20 es la resolución de canal, que es la primera que modifica sustancialmente el calendario académico. Y después hay una, una sucesión de resoluciones que modifican otros aspectos. Este sería la, la, el despacho propuesto para el tratamiento de este tema. ¿Algún consejero quiere tomar la palabra, expresarse? Marta ha hecho una, una propuesta, ¿puede ser? No sé si lo ah, querés sí. leer. No, me parece interesante eh, lo que planteaba Mariela para atender a estas cuestiones eh, de las superposiciones, digamos, hay un momento en el que pueden darse estas, estos solapamientos, entonces... este. Pero igual te, nos queda una comisión, el, el 30, entonces podríamos tratarla leyéndola con tranquilidad y, este, y también teniendo la, la opinión de académicas y la gente no docente para ver qué requerimientos humanos y técnicos este, eh, se necesitarían. Pero me, me parece que lo podríamos revisar y, y tratar con, con tranquilidad. Bien. Y con respecto a, a, a, específicamente a esta moción, ¿estarían de acuerdo este, que se apruebe tal como está propuesta? Sí. Bueno, la ponemos en consideración entonces y, y la dejamos como aprobada por unanimidad entonces. Eh, y por otro lado, que quede pendiente esta posibilidad esta semana de acercar académicas eh, una propuesta de que, a ver si este, sintetizo más o menos la idea y si están de acuerdo. Que, ¿Puedo eh, algo, María? ¿Cómo? Quisiera agregar algo de lo que ha dicho Marta. Sí, querida. Adelante. Que, fíjate que ahora nosotros, de académica, nos han mandado una circular a todos los docentes que no vamos a tener ninguna colaboración en los exámenes. Así que tiene mucha, mucha razón lo que dice. Marta, por abrir un turno especial, y, y yo también quisiera pedir que se revise esto de que no tengamos colaboración en los exámenes, ¿sí? porque la han quitado, pero es muy importante. Bien, bueno, podemos sumar entonces, perfecto, podemos sumar entonces esta inquietud, sobre todo las cátedras que necesita porque a veces también se han, se han puesto a, a, a disposición no docentes en cátedras que no que no necesitan la, el, el, el apoyo por X circunstancia, o porque tienen profesores que no manejan bien el sistema del aula virtual, o porque los exámenes son todos este asincrónicos, o lo que fuere. Pero quizás hay cátedras... Este, sobre todo las masivas, quizás sea también el caso de ustedes en economía, entonces a lo mejor haya que rever esa posibilidad de que puedan tener un apoyo, ¿no es cierto? Estoy totalmente sería muy, muy bueno, Mariela, sería muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, lo que podemos este, eh, dejar, digamos, como parte de la discusión que se ha dado en esta este, sesión extraordinaria, y aquí que hemos entrado como en comisión, ¿no es cierto?, a, a, a tratar estos temas, eh, entonces, la posibilidad de que aquellas cátedras que lo soliciten específicamente porque por la masividad o por las características de la planta docente o por lo que fuere, necesitan un apoyo especial de no docentes el día del examen, que por favor esté esa posibilidad, ¿sí? Y por otro lado que se vea también la posibilidad de que antes de las fechas de examen exista una fecha que puede ser de uno o de dos días, donde se abran las inscripciones para que puedan inscribirse solamente los alumnos que sean promocionales o que hayan aprobado las materias en condición de promocionalidad y de condicionalidad, sí, y que por el, el sistema de correlativas no han podido subir todavía sus notas. ¿sí? Esto posibilitaría que esos alumnos, estudiantes, Puedan luego rendir en el próximo, en el turno de diciembre, este, más materias, ¿no es cierto? Rendir o este, acceder a, a que se les, en el caso que sean promocionales o que tengan la regularidad, lo que sea, a que puedan adquirir su condición. ¿Quedaría entonces así la moción, la sugerencia que hacemos hacia académica? ¿Estaría clara? Sí, me parece bien a mí. Bueno, perfecto. Perfecto. Jorge, vos después puedes este, hacer el, el intercambio y hacer llegar esto, ¿no es cierto? Yo también voy a hablar con, con el equipo de, de la secretaría ¿no? a partir de, de, de esta sugerencia del Consejo Directivo. Bueno, lo vemos juntos. sé ¿cómo quedamos? Hay que aprobar la moción. ¿La moción que puse a consideración yo? Sí, esa ya la aprobamos, porque yo va, por lo menos, ah. o sea, la habíamos puesto en consideración y la había quedado aprobada por unanimidad, creo que quedó grabado eso, o lo, que, lo tenemos que repetir. No quedó grabado. No, no, no, lo que quedó grabado, no, no quedó. Es que aprobamos por unanimidad, fue la declaración, acá, después de la presentación de la... De la redacción se abrió este debate con el aporte de Marta y de Ana. Bien. Y lo tuyo. Bueno, ponemos entonces en consideración la moción eh, de prorrogar las regularidades y las promociones a diciembre de 2021. Se pone en consideración, si no hay observaciones, resulta aprobado por unanimidad, y se anexan las sugerencias que han sido conversadas en el marco del de trabajo en comisión en el que hemos entrado en, en esta sesión. Perfecto. Bien, vamos al otro tema. Que habías presentado, Mariela? Bueno, sí, el otro tema tiene simplemente que ver con consolidar estos profesores simples que habían tenido este fortalecimiento otorgado por el acta paritaria, eh, tren, eh, el acta paritaria 27, que fue eh, corroborada por el, la resolución 3033 del Honorable Consejo Superior, desde la facultad ratificar... Esta resolución y que sus cargos, digamos que son cargos muy este, magros, son cargos 121, cargos 115, 103, todos cargos simples, que pasen a ser semidedicados. En un equivalente de acuerdo a la, la tabla de equiparación de puntos docentes vigente, ¿no? O sea, se pone en consideración y si les, si les parece, este. Queda aprobado por unanimidad también Bueno, no sé si hay algún otro otro tema, Jorge No, ahí terminamos Terminamos con el orden del día Muy bien, muy bien, Jorge, estuviste bárbaro bueno, Un aplauso, Jorge no me bueno, eh, un, gusto, un, gusto verlos, eh, un gusto verlos un ah, gusto. Oh, eh, quiero pasar un aviso, el 24, el, el miércoles eh, martes. El martes, martes, perdón, el martes 24 de noviembre Tenemos la colación de grados de... Mm doctores, licenciados, técnicos, profesores, hay aproximadamente 400 egresados, así que los invitamos a todos y a todas a sumarse a esa colación masiva, vamos a estar transmitiendo desde la facultad, vamos a estar con Susana allí presentes, eh, va, va, por el tema del protocolo, en, en la facultad podemos estar muy poquitos, pero la idea es que eh, puedan los profesores, las profesoras, acompañarlo este, en, en, a través del canal de, de YouTube, a través de, del, del Meet que se va a abrir, eso ya este, desde sistemas nos van a ir avisando cómo, cómo lo hacemos, y también eh, quisimos, eh, en ese, como para achicar un poco las distancias, ¿no?, eh, con tantos egresados que no van a tener ese momento del abrazo con, su, con sus profesores queridos que escogen para que les entreguen el, el diploma, ¿no? Y todo eh, este, este acto que tenemos tradicionalmente en el que nos encontramos todos para celebrar el, la culminación de, del proceso ¿no? en, en, que han llevado adelante los y las estudiantes, eh, quisimos solicitarle eh, algún, a una profesora y a un profesor, para que preparen un, un, unas palabras eh, en nombre de todos, ¿no? de alguna manera. Y quizás esto puede, podemos empezar a institucionalizarlo y que en cada colación eh, se vayan rotando los profes, para que además, digamos, del discurso de los estudiantes, el discurso de los propios egresados, y el discurso que doy yo como representante de las autoridades de la facultad, también tengamos el, el, la palabra de, de, de los profes, las profes tan queridas, eh, que siempre eh, llevan tanta emoción y, y bueno, de alguna manera rememoran los momentos vividos en, en el aula y el acompañamiento de los estudiantes. Así que quería agradecerles, creo que en esta oportunidad va a ser Marta la, la que va a tomar un poco la palabra, tengo entendido, no sé... Sí, este, me, me, me Ulises, Oliva y a mí me, me enviaron este, una, una invitación, así que sí, con gusto, claramente. Bueno, no sabía que eran tantos. Son muchísimos, son muchísimos. Por eso pensamos que eh, también esto después podemos, pueden, pueden los, los, los otros profes este, ir tomando la posta y siempre tener este, la, la, la palabra para, para acercarle a los, a, los, a los egresados. Sí, son muchos. Así sí, que bueno, nos vamos a encontrar si les parece. Bueno, nosotros en el Consejo otra vez, pero después con todos el, el 24 de, de noviembre. Bueno, va a ser eh, Mariela. ¿Cómo querida? ¿Qué hora es la colación el martes? A partir de las 10 de la mañana, 10 y ah. media creo que es, pero nosotros vamos a, a estar el antes. habitualmente. Sí, el, el horario habitual por la mañana. Nosotros vamos a estar con Susana un poco antes en la facultad porque bueno, hay que poner a punto algunos temas, ver que todo, todo salga bien, este, muchas gracias a Meli que no solo nos está asistiendo en este momento en, en la reunión, en la sesión de, del consejo, sino también porque está, por supuesto, ahí dándonos una mano también en la organización de la, de la colación, ¿no? que va a ser todo un desafío, porque la otra, la primera que tuvimos y que salió muy bien, pero fue cada ¿Sí? uno de, en casa, esta vez va a ser este, como toda una apuesta eh, distinta y de, nosotros al menos como para poder acercarnos un poquito más a, a, a, al lugar donde cada uno de, de los y las estudiantes recorrieron, hicieron su trayecto, su trayectoria como en la carrera, vamos a, a desplazarnos hasta la Facu para poder a, hacerlo desde ahí y que de alguna manera llevarles este, el cariño que yo sé que cada uno de ustedes tiene por, por ellos, este, así que bueno, los esperamos para que también estén presentes, de alguna manera. Buenísimo. Bueno, les mando un beso a todos. ¡Chao! No te iremos pérdida. ¡Chao! ¿Eh? chao. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. chao! Gracias. ¡Chao, chao! gracias. ¡Chao! gracias. ¡Chao!